San Francisco de Sales, wow, este santo me encanta, ¿por qué? Porque fue un santo que afrontó también desafíos culturales de su tiempo que no eran fáciles, pero que supo adaptarse sin rebajar el evangelio, sino más bien haciendo que el evangelio fuera entendido por los hombres de su época. Hoy tenemos que aprender de él a que el evangelio es para todos, pero tenemos que aprender a explicarlo, porque el Evangelio tiene un poder enorme de llegar a todas las culturas y a todos los hombres. No nos desanimemos. La cultura de hoy tal vez no sea tan favorable, pero no es imposible de que el Evangelio la permee. Pidámosle la intercesión hoy a San Francisco de Sales de poder ser apóstoles como él lo fue, dispuestos a escuchar lo que Dios les pide y hacerlo para que ese Evangelio se inculturice y llegue al corazón de los hombres. Soy el Paradolfo. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.